La vida es un río. La vida es un flujo. Un continuo. Sin un principio, no termina. Sin otros desenlaces, siempre prevalece. El único momento es este. Mi existencia? ¿Es existencia? Que existencia? Que ¿Es buscas ser energía, Pero esa genial y energía, brincar sin razón y ser muy felices, incluso que si tú, tú. por ti, en el paraíso, no brincarían así. Así por nada. Se queda un par de piedras coloridas y lo gozas con locuras. como un niño y conserva siempre, Se, conserva siempre la pureza. La oscuro no solo no existe, sino que además aparenta ser. No hay tal cosa como la oscuridad. Lo que hay es la ausencia de luz. Cuando no hay luz, queda la oscuridad. La oscuridad.